El VBA es uno de los bancos más importantes del mundo. Tenemos 70 millones de clientes en, todo, en todos los puntos donde estamos. En Argentina, puntualmente, el VBA francés tiene 3 millones de clientes. De esos 3 millones de clientes, lo que estamos tratando de hacer es de generar una transformación digital tan fuerte y tan novedosa que crezcamos al doble de clientes en los próximos años. En el marco de esa transformación digital, la tecnología cloud, la tecnología nube es una tecnología sumamente importante. Genesis con su producto Pure Cloud cumplió con una de las grandes premisas, que era justamente estar en la nube. Eso sumado a las capacidades tecnológicas en Windman se ha convertido en uno de los factores fundamentales por el cual decidimos apalancarnos en esta herramienta. Creemos que el futuro del banco es ser un banco digital y que los clientes cada vez sean más digitales. En el marco del proyecto de gestor remoto, hemos implementado la plataforma de Pure Cloud de Genesis, que nos permite sumar el canal de chat como un nuevo canal de interacción. El BBVA es claramente innovador en el mercado bancario, fue pionero en la adopción de tecnologías cloud y siempre están buscando el estado del arte de la tecnología. Eso para nosotros es un desafío porque digamos, la solución de Pure Cloud de alguna manera nos pone el desafío de estar a la altura y permanentemente recibiendo feedback del banco para para ver cómo mejoramos y cómo hacemos mejor en la interacción del banco con sus clientes y nosotros aprendemos de la experiencia del banco también. Lo que más nos beneficia de PureFlow, en primer lugar, es justamente que sea una solución de nube. El ser una solución software as a service nos permite a nosotros costear o pagar lo que consumimos. La alianza entre BB y Genesis es algo que es muy importante para nosotros porque desde hace un año estamos implementando esta plataforma PureCloud que nos abre un camino muy grande para la globalización de nuestras herramientas. Lo que viene tiene que ver con cómo usamos el, todo lo cognitivo y todas las herramientas cognitivas disponibles en el mundo cloud para integrarlas a la solución y para que cada interacción de un cliente que es única sea la mejor posible. PureCloud nos ha ayudado en el último tiempo a poder fácilmente llegar a herramientas que son muy, muy importantes para nuestra remoticidad. Esto es solamente el puntapié inicial de una serie grande de iniciativas que tenemos para proveerle a nuestros clientes un mejor servicio y mayor facilidad de contacto e interacción con nosotros, siempre hablando de mundos digitales.